Eso. Y me da bronca. Sí. Mm. Cuando nosotros nos enteramos ahí de, de cuál era la situación, enseguida sí. buscamos a alguien que pueda representar y contarnos un poco mejor. ¿Qué pasa acá? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Porque lo, lo va a terminar contando él, pero brevemente, brevemente. Germán Cignigliano eh, es él, el que está en comunicación telefónica, sí. es estudiante de arquitectura, damnificado por cambios en el sistema curricular. Esto es así en, en lo amplio, claro. ¿no? Hay. Un trasfondo de, de este cambio de la currícula que afecta a 500 alumnos, Germán es uno de ellos, y hay mucha diferencia entre lo que sucedía antes y lo que sucede ahora con este cambio por la cantidad de finales, la cantidad de materias a rendir. A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿De dónde sale esto? Se habla del año 2007, estamos en el 2023 y atravesando esta situación. Germán, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por tener estos minutitos para contarnos sobre esta situación cuando nosotros nos enteramos, la verdad que no podíamos entender qué era lo que sucedía. Así que ahí es tu tarea de explicarnos. Perfectamente, nos, los entiendo porque a nosotros nos pasó exactamente lo mismo cuando nos enteramos porque fue una total falta de transparencia desde el minuto uno de, por parte de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT. Esto se viene, nuestro plan, si bien se llama plan 79, tuvo la última modificación en el año 99 y luego una posterior modificación en el año 2007, en cuanto a materias digamos, no en cuanto a contenido de materia. Y luego se aplica en el año 2008, se empieza a aplicar un nuevo un nuevo plan de estudio que es un, se llama así plan 2008, obviamente, uh -huh pero este, a todo esto no nos enteramos de que existía un plan nuevo de estudios, de que se tenía una fecha de caducidad hasta el año 2017. Hay gente que sí la pudo transitar en un periodo normal de curso de una carrera universitaria como arquitectura, que no son seis años, sino que son ocho o a veces diez años que lleva a transitar todo esto. Como sabrán ustedes, es una carrera que no es barata, eh, demanda mucho mucho tiempo fuera de la, de la facultad, hay días sin dormir que tenemos a veces. En el caso mío, sí, este, pasé por un problema personal en el medio, pero bueno, eso no importa. A lo que vamos aquí es de que la facultad este, y, supuestamente hizo el plan este de transición y de graduación eh, desde el año 2007 y hasta el día de hoy estamos en un, en un limbo académico porque, si bien nos pasamos de plan, hicimos todo tal cual la facultad nos, nos decía, pero no podemos ni rendir ni cursar materias. Y en el caso mío, que me quedaban cinco materias para tener el final, ya para recibirlo, porque ya había terminado de cursar, ahora eso se me fue a 14 materias. Hay personas que tienen una materia y actualmente tienen que cursar y rendir 10 materias. No. No, es una locura. Es una locura. ¿Y eso que sería por eh, en, en modo de equivalencia? No, porque el plan nuestro eh, no es equivalencia, sino que se aumenta a la currícula de 30 materias, se aumenta, se desdobla y se aumentan seis materias selectivas o, o optativas. Estas es materias... Para mí, en mi forma de verlo personal, no hacen a una carrera de grado una materia optativa. Claro. Y con la resolución que sacó el año pasado, en diciembre, el, el Consejo Superior de la UNT, que dice que ahora se puede cursar las materias optativas en cualquier facultad. O sea, yo puedo ir a abogacía y pedir cursar una optativa de abogacía que tenga que ver complementaria con mi formación en una materia que tenemos que se llama legal, por ejemplo. Claro. Optativa pero obligatoria, Claro. entonces. Claro, optativa obligatoria Exactamente <risa> eh, ¿qué, qué complicado que, Claro, porque que... Tendrían, tendrían que resolver Con los 500 alumnos que quedaron Fuera de ese sistema decir, Bueno, ya, ya hicieron toda la cursada claro. ¿Por qué agregarle más claro. la, las materias? ¿no? Una locura esto, De última porque... que, que eso empiece a regir De ahí en adelante claro, ¿no? es que... Como pasan tantos otros órdenes de la vida se trató, se trató, se habló, se trató de hablar, de llegar, se agotaron todas las instancias, hay compañeros que presentaron hasta recursos de amparo, porque bueno, porque como ustedes dicen, esto es una locura, y sí es una locura, pero ni aún así obtuvieron respuestas. Pero como decimos nosotros, hay gente que ya como usted dice, ya cursó absolutamente toda la carrera y lo están volviendo a cursar materias de primer año de la carrera y las cuales no pueden ellos, no, me incluyo, no podemos cursar otras otras materias, ni rendir otras materias. O sea que claro, están ahí trabados. sí Exactamente, y queremos una respuesta ya, porque no podemos seguir perdiendo tiempo. No me interesa, a nosotros no nos interesa si es Plan 79, si es Plan 2008, si es Plan 88. Nos, queremos terminar, queremos recibirnos, queremos ser arquitectos, porque la realidad es que la pandemia también trajo muchos alumnos que, este, el periodo de la pandemia trajo muchos alumnos que habían dejado la carrera y que vieron la importancia de la obtención de un título universitario muchos de ellos ya son padres de familia son cabezas de hogar eh, tanto hombres como mujeres eh, entonces este, no es lo mismo que un chico de 18, de 20 años eh, gente, ya tenemos nuestra vida, nuestra, nuestros trabajos y, y gente que no vive solamente en San Miguel de Tucumán, a gente que vive en el interior de Tucumán, que vive en Catamarca, en, en Jujuy, en Santiago del Estero, bueno, en todo lo que abarca el ámbito de la universidad, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces vamos a tener que esperar a ver cuál es la resolución. ¿Tienen pensados ustedes como eh, alumnos eh, movilizar, eh, hacer un tipo de, de, de visibilización de lo que está pasando? Sí, justamente, termino de hablar con ustedes y nos estamos ahora concentrando en Avenida Roca y Pellegrini y de ahí nos vamos hacia el blog de la Facultad de Arquitectura y luego vamos al rectorado más o menos al mediodía. Bien, bien, y te consultamos Germán, por fuera digamos, sí. ¿tuvieron algún otro tipo de diálogo pensando en autoridades educativas más allá del rector? Eh, por fuera, en el ámbito judicial se hicieron algunas presentaciones pero nada más Está bien. pero después por parte de la, de la universidad en sí y de la facultad silencio absoluto ah, okay. Bueno, esperamos eh, que se visibilice la, la situación que puedan tener eh, en cuenta eh, el... el, el el tiempo que ya han cursado ustedes, ya casi la totalidad de la carrera. Y que son eh, 500, eh. si no, es un rever, rever la situación con con este grupo de 500 y que para los que se anoten ahora, que, que es lógico, bueno, los que se anotan ahora, que sí cursen todo lo que lo que les están exigiendo, no lo que ya cursaron desde claro. antes. Pues esperemos que eso se solucione porque como marcaba Germán, estamos hablando de 500 arquitectos y arquitectas que están esperando terminar su carrera. Exactamente, exactamente. hay recursos todavía de amparo que siguen vigentes, que se fueron ya a la Cámara de Apelaciones y, y algunos compañeros están a la espera de eso, pero claro. no, pueden, no pueden estar a la espera durante todo un año porque es un año perdido Exacto. también Germán, nosotros te agradecemos estos minutitos, te deseamos una buena jornada y a tener en cuenta, nosotros estamos acá sí. para lo que tengan que difundir muy bien, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Gracias. Que tengan un buen día. Gracias, gracias. Germán Cirnigliano, él es estudiante de arquitectura. Nos ponía.